Peter, ya pasaron ocho horas y no tenemos noticias de Cleveland o de Quagmire. ¡Ya está! ¡Llamé a Joe! ¡Esta silla es mía! ¡Hay muchas sillas iguales, pero esta es mía! ¡Sin mí, mi silla es una inútil! ¡Y sin mi silla, yo soy un inútil! ¡Cállate! ¡Cálmate!